queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. Bueno, espero que lo estés escuchando en estreno, así que buenas tardes para los que viven en Argentina, buenas noches para los que ven en España y eh, buenos medios días para los que viven en México. Eh, y, y bueno, buenas tardes para los que ven en Colombia, en Venezuela, eh, en Perú, en Ecuador, en Chile. Eh, bueno, gente, eh, este video yo les dije, esto es parte del de vivo de los sábados. O sea, como donde yo estoy vacacionando, porque estoy de vacaciones... La verdad, tengo un internet muy inestable. Entonces, yo les advertí que esta vez el video lo íbamos a hacer en estreno. Eh, entonces, como tengo más tiempo, eh, al hacerlo en estreno, puedo tomarme más con más tranquilidad las cosas. Voy a hacer un repaso de todo lo que es sinastría. Este es el último video que voy a dar, por el momento al menos, eh, de sinastría. Eh, yo estimo que... Eh, yo este video lo estoy grabando el día jueves. Yo estimo que el sábado a las 6 de la tarde de Argentina voy a estar pegado al teléfono en el estreno contestando las preguntas en el chat que surjan. Pero por las dudas, por las dudas que no eh, que no surjan eh, preguntas ahora y que surjan después, les digo, por ahora es el último de Sinastrias que voy a dar. Entonces, primero vamos a hacer un repaso... Eh, ...de lo que ya vimos, porque no me quedé conforme con el vivo de la semana anterior. Entonces, preparen para tomar nota que vamos a hacer un eh, repaso, repaso. Eh, yo tengo que venir acá al programa donde ustedes lo estén haciendo... Poner la carta natal, en este caso mi carta puse, porque como no eh, nadie me autorizó a volver a hablar sobre el tema, eh, entonces por las dudas no quise ponerla de otra persona. Y eh, voy a sinastría, ¿sí? Entonces, busco acá sinastría con quién quiero. Entonces, en la primera clase de sinastría, lo que vimos fue eh, Giannini Orlando con mi pareja. En la primera clase de sinastría, vimos eh, a nivel pareja, a nivel amor, a nivel eh, matrimonio, ¿sí?, eh, entonces ¿cuáles son los factores a los que le tengo que prestar especial atención? bueno por supuesto a los planetas interiores eh, al sol con la luna la luna con con Mercurio, eh, al ascendente, o sea, siempre partimos de los tres pilares en los que se basa eh, la astrología para eh, determinar tipologías eh, del ser, ¿sí? ¿Qué es el Sol? El Sol... Eh, como siempre les explico, es la vida misma, que es el ser, es, eh, es lo más importante que tenemos, porque sin sol no hay vida. Es la luna, porque es como siento, o sea, el sol como soy, la luna como siento. Y el ascendente, que es como hago. Entonces, lo primero que, que yo me tengo que fijar cuando hablo de una pareja es qué tal mi ser se lleva con su forma de ser. O de hacer y qué tal se lleva su forma de hacer y su forma de ser con mi forma de hacer ¿Sí? bueno espero que no esté diciendo lo mismo en este caso mi sol está en el signo de Sagitario y o sea soy como es Sagitario aventurero, me gustan los viajes soy desorganizado eh, eh, soy filosófico eh, soy muy creyente a pesar de que la gente me ve como que no eh, creo en muchas cosas eh, eso es Sagitario Sagitario es, eh, es el, eh, el que cree en, en lo que no puede ver. Recuerden siempre, siempre explico lo mismo en astrología, eh, pero les tiene que quedar esa imagen de Sagitario para que puedan entenderlo. Zodíaco significa rueda de animales. Son 12 las constelaciones por las que se ve pasar a los planetas, desde acá desde el planeta Tierra. Entonces, eh, en esas 12 constelaciones son todos animales. Si tomamos al hombre y eh, la mujer como una especie de animal, ¿no? eh, entonces tenemos Aries, que es el carnero, Tauro, que es el toro, Géminis, los gemelos, Cáncer, el cangrejo, Leo, el león, Virgo, la virgen, Libra el balancero, no la balanza, escorpio, el escorpión, eh, capricornio, la cabra, eh, acuario, el aguador, no el agua, el aguador, y pisces, los peces. O sea, tenemos los peces... Eh, tenemos el carnero y tenemos Tauro, que son animales. Tenemos Géminis, eh, Virgo, eh, Libra y Acuario, que son eh, seres humanos, digamos. Eh, y tenemos a Cáncer, a Leo, a Escorpio, eh, que son también animales. Ahora, el único animal mitológico, el único animal que no existe, es Sagitario, que es el centauro, que es netamente mitológico. Entonces, para entender a Sagitario, eh, hay que entender mitología. Hay que entender más allá de las palabras. Más allá de lo dicho. Bueno. Mi forma de ser, que es así tan inentendible, se lleva muy bien con la forma de hacer de él, porque él es ascendente en Sagitario. ¿Sí? La forma de ser de él no se lleva demasiado bien con mi forma de ser, porque él es Pisces. Y yo soy Sagitario. Ustedes saben que fuego con agua no es de lo más compatible. Pero si todo fuera tan compatible, no tendría sabor la vida. ¿Sí? Entonces yo no hablo de incompatibilidades. Yo de lo que hablo es de... Eh, de complementos. Entonces, él, como buen signo de agua, eh, necesita de, del agua, por ejemplo, y abre la heladera mientras yo estoy grabando el video, eh, porque si no se ahoga, ¿sí? se, se queda sin aire, no se ahoga bajo el agua, es piscis, es peces. Y yo a lo mejor soy más resistente a eso, como buen animal mitológico. Bien. Eh, entonces. Eh, ahora. Su forma de ser se lleva muy, pero muy bien con mi luna en escorpio. Mi luna si bien el pro, este programa tiene un pequeño detalle que me marca luna en Sagitario, yo no tengo luna en Sagitario, yo tengo la luna justo, justo, justo a 27 grados de escorpio encima de, de mi Neptuno de nacimiento. Eh, su forma de ser se lleva muy bien con mi forma de sentir. ¿Sí? Y su forma de sentir, que está en Tauro, se lleva muy bien, es complemento con mi forma de... Eh, de sentir. Ahora, muchas veces peleamos porque su forma de y su forma de sentir se llevan tremendamente mal con mi forma de hacer las cosas ¿Sí? yo soy ascendente Leo entonces bien pero dentro de mi ascendente de mi casa 1 está Virgo Interceptado entonces en, en esa tirantez que hay yo me puedo apoyar en ese Virgo que tengo ahí interceptado y ahí se calman las aguas. Entonces, ¿es importante en una relación de pareja Venus? Sí, por supuesto, como todos los planetas, todos son importantes, pero no le den más importancia eh, de la que tiene el otro día en una consulta alguien me decía ay pero nuestros Venus son incompatibles en una sinastría que yo estaba haciendo y yo le digo bueno pero eso es lo que le da sabor a la relación de pareja no eh, no, no le des tanto valor a Venus Fíjense que el Venus de él está en Capricornio. Esto aclaro, esta carta de por fuera es la de él y esta carta de dentro es la mía. Eh, el Venus de él está en Capricornio y mi Venus está en Acuario. ¿Sí? O sea, él tiene una forma de expresar el amor... Muy poco romántica, muy, eh, muy distante, muy fría. Nosotros somos de, de ¿no? no somos de ser muy demostrativos de todo lo que sentimos el uno por el otro en público. Eh, ¿sí? Ahora, su Venus se lleva muy bien con mi Mercurio. Entonces nosotros logramos tener una muy buena comunicación. Yo tengo Mercurio en Capricornio. Y mi Venus se lleva muy bien con su Mercurio. Están en Acuario ambos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos complementamos. Es las cosas que tenemos que ver a nivel pareja. A nivel socios, que fue la clase anterior... Eh, yo les dije que eh, que yo no podría ser socio de él no podría de ninguna manera eh, por esa incompatibilidad que tenemos entre la forma de ser y de sentir de él y mi forma de hacer entonces ya en el ámbito de, de lo laboral en el ámbito de las sociedades a pesar de que la casa 7 de él está dentro de mi casa 10 eh, yo lo tomo más eso como eh, como que es yo llego a la cima con él a, a mi cúspide Sí, a, a lo más alto eh, a través de la pareja pero no de la sociedad ¿sí? no logro llevarme bien socialmente con él eh, pero claro por ejemplo dentro de mi casa 11 cae su casa 8 eh, con Marte en Leo dentro de mi casa 12 eh, entonces, Saturno, les decía la clase anterior, que es por excelencia el trabajo, la agricultura, el hacer cosas y ¿sí? las estructuras, eh, está dentro de mi casa 6, eh, mi casa 6 está en Capricornio, eh, en el domicilio de Saturno pero él tiene Saturno en domicilio también porque Acuario recordemos que es el antiguo domicilio de Saturno entonces a Saturno se lo considera en domicilio, en Acuario también eh, entonces hay mucha tirantez en las formas de hacer las cosas como para que nos llevemos bien a nivel laboral, a nivel trabajo. Y de hecho nunca pudimos trabajar juntos, nunca pudimos hacer cosas juntos. Bien. Ahora bien. Eh... Eso fue las dos clases anteriores. Esto fue parte del repaso que, que veníamos haciendo. Ahora, hoy nos tocaba ver a nivel familiar, ¿sí? A nivel padres, hijos, hermanos y demás. Entonces, yo, aunque no le pedí permiso a mi hermano, creo que no tengo por qué pedirle permiso. Voy a hacer la carta natal con mi hermano. Bien, eh, para que vean cuáles son las cosas que, eh, que tenemos. Mi hermano nació el 10 de septiembre de 1957 a las y 19.35 en Buenos Aires, Argentina. Entonces, eh, esta es la carta natal de él. Y esta es mi carta. Eh... Bien. Lo primero que, que yo veo acá es eh, que indudablemente con mi hermano vamos a tener una relación muy especial. Primero porque su luna en Aries eh, el planeta dispositor de esa luna o sea el planeta que tiene esa luna es Marte. Eh, y mi luna en Escorpio eh, el planeta dispositor sería Plutón y el antiguo planeta dispositor es Marte. Entonces, ambos tenemos una eh, tendencia a ser agresivos. ¿sí? Pero además, su luna eh, está... Encima de mi casa 8. Entonces, eh, el yo en casa 8 tengo a Saturno. Entonces, muchas veces yo lo puedo llegar a estar hiriendo con cosas que yo hago. ¿Sí? que le llegan de mí, y yo no entenderlo, yo no darme cuenta que, eh, que lo estoy hiriendo. De ninguna manera lo tomo así. Y sin embargo lo estoy hiriendo. Entonces, a su vez, él tiene la casa 6 en Virgo tiene el Sol tiene Mercurio retrógrado y tiene Marte en Virgo todo en conjunción dentro de mi casa 1 en ese signo que yo tengo interceptado en casa 1 al estar interceptado es muy importante entonces eh, a él le cuesta mucho trabajo acercarse a mí. Le da trabajo poderse acercar y poder tener una, eh, una charla de qué nos pasa. Además de eso, él tiene su ascendente en el último minuto de pie. Si bien la casa 1 ocupa prácticamente todo Aries, él tiene ascendente en Pisces. En, el, en los últimos 32 segundos de Pisces, por muy poquito, pero está en Pisces, su ascendente, cae justo encima de mi tirón. Entonces, hay una herida... Sí, hay una herida, hay cosas que sanar, eh, entre él y yo, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál es la mejor manera eh, de, de sanarlo? Eh, tomar una distancia... Eh, Lógica necesaria, no distanciarse del todo, tampoco estar uno encima del otro. ¿Sí? O sea, diría el general Perón, todo en su medida y armoniosamente. Bueno, esa frase mejor que nunca eh, cae acá. Eh, mi medio cielo está dentro de su casa tres. Entonces, para mí, eh, tener eh, esa relación de hermanos con él eh, es tocar el cielo con las manos. Eh, ahora bien, él tiene en mi signo solar su Saturno. Esto que está indicando, que yo lo veo más como una figura de referencia. Por eso para mí, tener una relación de hermano con él, es tocar el cielo con las manos. Porque para mí, más que un hermano, es un padre. ¿Sí? Y de hecho yo siempre pensé que era por la cantidad de años que nos llevamos, porque él es 11 años más grande que yo. Eh, y no es por eso, no es por la cantidad de años. Es porque yo siempre lo vi como la figura paterna, porque además su Saturno, cae justito encima de mi casa 4, la casa de mis orígenes. Entonces, su forma de ser no me es para nada ajena, porque yo tengo a Virgo interceptado en mi casa 1. Ahora, a veces me es... Eh, a veces me hace daño, sí, o me siento eh, mal con su eh, con su humor virginiano porque el sol en virgo, naturalmente, tiene eh, un humor muy no me sale la palabra ahora, eh, pero sería un humor agresivo. ¿sí? Eh, él, para colmo, tiene en conjunción a Marte, la agresividad, y a Mercurio retrógrado. Entonces, nada, es una relación que cuesta que nos podamos sentir hermanos. Entonces hay otro tipo de relación. Yo tengo una muy buena relación con él, lo quiero mucho y me quiere mucho. Eh, pero es otro tipo de relación y tiene que ver más con que yo lo tengo como una figura paterna. ¿A dónde tengo que llegar yo? A verlo como un igual, como mi hermano. ¿Sí? Creo que, que, que en esta clase pudimos ver bastante claramente cuáles son los puntos que observamos para cada tipo de relación. Yo, la verdad, nunca le quise hacer eh, la carta a mi mamá eh, por razones eh, personales, porque eh, nunca quise verla desde este lugar. De hecho, no tengo la hora, podría eh, sacarla muy fácilmente. Eh, pero... Pero bueno, vamos a, eh, a hacer de cuenta que eh, esto en vez de ser una relación de hermanos fue una relación de eh, mamá-hijo. Entonces, en la relación mamá-hijo yo lo primero que miro es la luna del hijo, dónde está, porque eh, depende de, de esa luna cómo el hijo ve a su mamá. Eh, Entonces, en este caso yo tengo luna en escorpio, ¿sí? Encima justito de la casa 9 Entonces puedo llegar, si él fuera mi mamá, yo puedo llegar a sentir que en algún momento me puede llegar a traicionar y dejarme, abandonarme. Mi propia madre. ¿sí? Y entonces, ¿cómo se lleva esa luna que su dispositor es el mismo que el de la luna de ella? ¿Sí? Si esta fuera la carta de mi mamá, eh, me refiero a Marte por el planeta antiguo regente de Scorpio hasta que se, hasta que se descubrió Plutón. Eh, bueno, una relación muy tirante sería más que la que ya tengo con mi mamá eh, que es una relación muy especial si él fuera mi papá no mi hermano yo estaría mirando mi Saturno donde está y la verdad que como padre no lo soportaría. Tendríamos terribles problemas. Terribles problemas. ¿Sí? Sería una competencia permanente entre lo que él hace y lo que yo hago. Que tal vez hasta llegáramos a decir, bueno, basta. Hasta acá no se nos pasa nada. Se entiende que para cada tipo de relación lo que voy buscando son los... Eh, el planeta que más identifica a esa relación. ¿Sí? Eh, Creo que sí que se puede entender perfectamente, creo que con esto pudimos darle una, una conclusión al tema y si no cualquier cosa igual eh, la seguimos eh, más adelante. Eh, este video va a salir eh, como estreno ahora el sábado 12 de noviembre. El sábado 19 de noviembre estimo que también va a salir en estreno, que va a ser el video de las predicción, eh, el horóscopo, perdón, más que las predicciones, el horóscopo para el Sol en Sagitario, que estaría empezando el 22-23. Eh, entonces, para el sábado 19, voy a ver si eh, Lola llega a hacerlas, eh, va a salir también grabado. Yo en ese estreno es muy factible que esté justo en medio de la ruta para el 19 y que no pueda estar conectado. Ya el siguiente sábado, que sería 26, creo, si no me equivoco, eh, 26 de noviembre, ya ahí, el 26 de noviembre, empezamos con el ciclo de Astrología Política, que me están pidiendo mucho. Y lo primero que vamos a ver es si Cristina Fernández de Kirchner, CFK va a ser candidata o no en el 2023, y si fuera candidata, si va a ganar o no va a ganar. Eh, eso lo vamos a analizar eh, entre todos. Así que les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todos, a todes, nos volvemos a encontrar el próximo sábado, también en estreno, eh, y el 26 sí, ya en vivo, eh, porque yo los extraño, si no lo hago en vivo. Mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todos. Chao. hasta el próximo sábado.